Mm. Oh, yeah. Primero déjame darme un toquecito de esto Para saber cómo queda mm. Este es un regalo Que tengo que agradecérselo muchísimo a mi esposa Ella lo, lo vio y me lo regaló Es un termo pero está de lo más chulo. Estoy tomando café con leche ah. Bueno mi gente, yo soy Yoko Casanova Director de Casanova Films Creador de esta misma página Así que este será mi nuevo video Así que nos vemos en mi nuevo video Ajá, ya estoy de vuelta, focus, focus, focus Ya estoy de vuelta, ya sé, los lentes no me quedan bien Pero tengo que utilizarlos porque son los que Me refrescan la vista, porque paso demasiado Tiempo frente a la computadora, mi gente, estoy acá Para indicarle que me ha ido muy bien En estos días de mi trabajo, me encanta Lo que estoy haciendo, paso muchísimas horas Filmando, porque es que yo como Soy director, soy coreógrafo, soy El de iluminotecnia, soy El que hace los guiones, soy el que Escribe, yo soy el que hago todo en este En esta compañía, como yo soy el que lo hago todo Tengo que, soy el camarón. Tengo que andar corriendo Bueno, el video que, del que les voy a hablar De que muchas personas me, mucha persona me están agradeciendo No ha salido el video aún, pero del que les voy a hablar Muchas personas me están agradeciendo y me están llamando Y me están diciendo que les encanta el video Que ya están locos, que salga El dueño del video lo va a sacar el día 5 Que es su cumpleaños Estoy muy contento con las personas que me han escrito Me han enviado muchísimos mensajes Este no es mi primer trabajo, he hecho mucho trabajo Pero creo que este ha sido el más... Valorado por, por, por así llamarlo ¿sabes? Por, por llamarlo de alguna manera No creo que sea el mejor valorado Pero creo que es el que más personas Le ha gustado mi trabajo Y a merced de eso he trabajado con algunas otras personas Que de verdad ahora están, me están dando mucho más valor Del que yo pensaba que me merecía Pero no, no, no es De merecer no, de, no debemos hablar nunca Nunca debemos hablar de merecer Simplemente Trabaja, trabaja y trabaja Acá es lo que he hecho yo ¿Me entiendes? Me he buscado mucho, muchos pros y muchos contras Pero he seguido sobre la línea de lo que estoy trabajando Y de lo que estoy defendiendo Y salvo a eso Tengo ahora unas personas que... Que me están apoyando muchísimo Fíjate si lo, lo que le estoy hablando es real Quisiera hablarle de todo De cómo va en mi carrera ahora mismo Pero dicen que hay cosas que Para poder lograrlas han de andar ocultas so, mejor, mejor les digo que me va bien Que estoy feliz y ya, listo, vámonos Y así estamos todos contentos Quiero agradecerle al, al doble campeón mundial Por ser una excelente persona Estoy hablando de Rancero Artelemi Excelente persona, excelente boxeador Él es mucho mejor como persona que como boxeador Y es uno de los mejores boxeadores que he visto en ese peso ¿Qué les quiero decir? Muchas gracias maestro Gracias campeón por, por apoyarme Gracias por enviarme este video que de verdad Me encantó cuando, cuando me desperté en la mañana Este es el video, chequen ahí Pasando rapidito para dejarle un gran saludo A ese gran productor Tuve el placer de trabajar con él Yoko Casanova, ya usted sabe, ustedes lo conocen Mejormente aquí, en la vea Como Yoko Casanova, caballero Vayan, síganlo, contáctenlo Que tuve la oportunidad de trabajar con él Y el hombre por ahí, ya tú sabes Como dicen los tigres, por un tubo y siete llaves Dale De estas cosas es de las que le estoy hablando Estoy hablando de este tipo de cosas Que nacen así de la nada que, Y te doy mi agradecimiento de todo corazón Quiero hablar de gorila Que lo ven así Cualquiera se confunde con él Es este muchacho Miren aquí Aquí yo le estaba haciendo su, su video De ¿qué? su entrenamiento cómo es su, su día a día Y entonces hablando de él Tres días después, en la mañana, recibo este video que de verdad agradecido contigo campeón, muy agradecido, ojalá tu carrera se, se dispare y quisiera verte también ya con un cinturón a ti también, tal como veía Rancel Vartelemil, quisiera verte también a ti con un cinturón. Un todas las vegas, Estás duro, mi Después que subí aquel video diciendo que cuál era mi trabajo, a qué me dedicaba y hacía todas estas cosas, me llegaron muchas personas llamándome que querían hacer algo conmigo. Y aquí estoy. Estoy trabajando con algunos realtors, estoy trabajando con algunos dueños de negocio. Gracias a mi comunidad de Facebook que yo no tenía mucha fe en eso, pero gracias por apoyarme, gracias por estar ahí, gracias por, por decirle que sí al video que subí, en cuanto lo puse, empezaron a compartirlo. Mucha gente me, me llamó por privado y me decía, ¿y como yo no conocía de ti aquí en Las Vegas? Es que yo no me estaba vendiendo como ¿Por qué? Porque me estaba preparando. Me estaba preparando porque una vez cometí un error de ir a un lugar y me dijeron, necesitamos hacer esto. Y dije, sí, yo lo hago, vamos. Sin saber de qué era que se estaba... Y por poco meto la pata. Por ende, empecé a buscar personas que se dedicaban a esto y mucha gente me dijeron, busco un canal de YouTube, pero preferí pagar un curso, prepararme, y aquí estoy. Entonces, en un rato, después que hable de este magistral rapero que, que de verdad me encantó su manera de trabajar, su profesionalismo, es de la primera persona que llega al set Cuando tú lo llamas a parar, para grabar el tema, él es el primero que estaba aquí cuando entra al estudio no mira el teléfono simplemente se enfoca en su canción y se trabaja con él como todo un profesional estoy hablando de sobredosis, este video gracias maestro por haber por haberme dado la oportunidad de trabajar en tu video, sé que no es el primero que hacemos pero gracias por llamarme, ya tú habías descubierto más personas, ya tú estás a otro level y a pesar de todas esas cosas miraste para atrás y dijiste este es el tipo y con él es que yo quiero hacer. gracias por darme la oportunidad y gracias por decirme que este video te encantó, bueno no lo voy a decir. Miren las palabras del mismo hombre ahí como lo dice. Bueno sí mi gente, por aquí les habla su servidor Soreos y el lírico. Y le quiero mandar un saludo, un cordial saludo a uno de los productores más importantes con el que he tenido el placer de trabajar en mi carrera. Y les hablo nada más y nada menos que de Yoko Casanova. Uno de los tipos con, más creativos con los que me ha tocado producir y de verdad muy contento con su trabajo. Les exhorto a que lo sigan en sus redes sociales, que lo sigan donde quieran porque el tipo está duro y si tú que me estás mirando y te dedicas al arte y quieres o tienes un negocio y quieres pasar al próximo Leo, es con Casanova, Casanova, sobre eso es el lírico en la casa. ¡Bum! Ya ven mi gente, de eso es de lo que le estoy hablando y hay muchas más personas que las voy a ir poniendo poquito a poquito porque es que son muchos mensajes, muchos videos agradeciéndome el trabajo, pero ahora... Ahora en este momento voy a llamar a la persona, espere ese momento, deja ver si está disponible, voy a llamar a la persona que fue la que me introdujo en el mundo audiovisual, me voy a llamar, un momento...